Esta fecha es conmemorada como la del Día de los Niños que Murieron por Jesús, Día de los Santos Inocentes. Se trata de una historia cristiana sobre la matanza de inocentes, historia que data de los primeros años de la era. En esta fecha, 28 de diciembre, fue cuando el rey Herodes I el Grande dio la orden de acabar con todos los niños menores de dos años, nacidos en Belén, con el fin de asegurarse de que el anunciado Mesías, futuro rey de Israel, fuera asesinado. Señor Dios nuestro, los santos inocentes, Mártires a los que hoy honramos, dieron testimonio de ti, no proclamando tu nombre con palabra, sino entregando su vida por ti, aún sin saber conscientemente de ello. Te rogamos que sepamos dar testimonio consciente de ti tanto por la palabra que decimos, como por la forma como vivimos nuestra fe. Te lo pedimos, Señor. Amén.